¡Yo! ¡Dentro de su cabeza! ¡Ya! ¿Cuánto tiempo quedaba? Es mejor que no lo sepas. Cairo, aquí en Amberclad. El transporte se quedó sin escudos. Estoy en posición y lista para un ataque inmediato. Negativo, comandante. Contra una nave de ese tamaño no. Usted sola no. Señor, permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al Covenant. Permiso concedido. lo que estás pensando y es una locura. Pues quédate aquí. Por desgracia para los dos, me gustan las locuras. Solo una pregunta. ¿Y si no lo consigues? Lo conseguiré. Para hacer un ladrillo. ¿Holo bien? Jefe, entre. Prepárese. Seguiremos el combate en la superficie.